Hola Cáncer, bienvenido a tu lectura para las próximas dos semanas, sí. Vamos acá, a ver, primero una lectura general, sí. A ver. Creo, bueno, lo primero que aparece es, eh, puede ser confusión, puede ser eh, que sea hora de tomar una, una decisión, pero que de alguna manera... Mm, no la tomas, ¿sí? no eres capaz de tomarla eh, de, de alguna manera es como que estuvieras esperando señales eh, anteriormente se, se te ve con, como con mucha energía de querer hacer cosas pero nada en como nada definido ¿sí? es como oh, un día quiero hacer panqueques quiero hacer una, una empresa de panqueques y ya no sé más tarde no mejor eh, vendo por internet si sí, eh, hay mucha energía de querer hacer cosas pero no tienes muy bien definido qué eh, se ve bastante influyente acá eh, la figura de tu madre eh, de una persona, eh, sí, de tu madre eh, que de, de alguna manera puede ser que esta persona te esté eh, como formando o llevando o te esté diciendo mira sabes que necesitas definición para concretar cosas en la vida Sí, porque se te ve que más adelante hay eh, una necesidad de, eh, de querer hacer cosas como de ganar dinero de ganar también puede ser autoestima pero ir de a poco ¿sí? eh, también esta persona mayor te conecta con tu, con tus emociones sí Ahora, la carta que te representa, por lo menos en estas dos semanas, habla de que vas a estar muy mental, eh, que vas a estar viendo todo lo que te pasa en, en amor, en trabajo, eh, los pros y los contras, ¿sí? Que me conviene, que no... Vas a estar muy como... Como también tratando de, de encontrar ese equilibrio. Yo te vuelvo a insistir, de... todo creo que vas camino a tomar una decisión ¿sí? eh, puede ser una decisión desde el punto de vista emocional como en el trabajo o también puede ser un, una decisión que el trabajo eh, no, te, no te lo permita o, o cosas externas no te permitan tomar esa decisión por lo pronto en, el, en, el, en tu entorno se ve que lo más importante es tu familia, es tu foco, a lo mejor por eso aparece la figura de tu madre, o si estás en pareja, de, de, tu, de, de tu pareja, de, de una mujer que tenga hijos, eh, o, o de una mujer que sea bastante resuelta en su vida, eh, vas a estar viviendo, eh, creo que en general para cáncer y capricornio, este año ha sido como un año de muchas de muchos movimientos de de, de cambios en tu vida de, de 180 grados y creo que aún estás con esa energía por ahí puedes encontrarte con una persona que sea bastante crítica crítica contigo o que te o que por ahí te esté exigiendo cosas ¿Sí? eso digamos en un plano general recuerden que esta lectura es para las personas cáncer de sol o ascendente y es una lectura general si quieren algo más específico pueden contactarme en el correo que aparece en la cajita de descripción ¿sí? para algo más personalizado Ahora vamos a ver cómo va a estar el amor para estas dos semanas para la gente de cáncer. Primero vamos a ir con los solteros. Mira, en general yo veo que este mes va a ser para concluir cosas. Creo que hay temas eh, emocionales o una relación pasada que no has concluido, ¿sí? Que eh, hay una relación que cambió de la noche a la mañana y por más que tú trates de centrarte en el trabajo, en otras cosas... Eh, te pide un cierre, ¿sí? te pide que, que eso que te, que te cambió un poco, que le des una definición. ¿sí? La actitud correcta habla de que tomes una, que escuches eh, tu voz interna, tu intuición. ¿sí? Eh, si, sí, por ejemplo, si estás soltero y no tienes pareja, yo te diría que, en, por lo menos en estas dos semanas, no se ve, eh, digamos, estás con toda la intención de querer estar en pareja, pero es como que no se puede, por lo mismo que planteaba antes, ¿sí? Ahora vamos a ir con la gente que está en pareja, eh, digamos, más formal, casados o en pareja. bueno acá el foco va a estar en la familia se te ve muy eh, se te ve muy involucrado en la familia eh, en el fondo como tratando de buscar un, un equilibrio ¿sí? puedes tener algún problema con un vínculo cercano que, que tome cierta distancia la actitud correcta eh, cuando me refiero a un vínculo, ojo, puede ser tu pareja, puede ser, pero también puede, puede ser un, un, una persona que que trabaje, que, esté codoco, que esté sentimentalmente unida a ti, puede ser un amigo cercano, que esa relación puede que te alejes, eh, no es que haya un conflicto, creo que hay un desgaste. creo que creo que en esa relación hay un desgaste sí y que vas a tomar cierta distancia y vas a estar muy enfocado en el trabajo el consejo es que eh, te des cuenta de las señales que por ahí despiertes es, eh, creo que eh, sí te estás preocupando por tu familia pero por ahí está siendo muy mental creo que tienes que conectar con tus emociones qué es lo, qué es lo que te pasa eh, Sí, eh, en cuanto a lo emocional ¿vale? y Ahora vamos a ver cómo va a estar el trabajo en estas dos semanas, ¿sí? El trabajo para cáncer. Van a haber ciertos, eh, veo como conflictos, ¿sí? Es como que estás bastante desconfiado, te vuelvo a decir, estás muy mental, tienes que tener cuidado con lo que dices y cómo dices las cosas, ¿sí? Eh, pero te, te veo estable en el trabajo, al menos, ¿sí? Eh, si preguntas por un aumento de, de dinero, no se ve. Si preguntas por una... Por una oportunidad laboral. Yo, te, yo creo que se van a presentar op opciones. Pero que no te convencen del todo. ¿Sí? Eh, pero, pero está en ti. Es como que a ti no te convencen. Pero, sí, pero perfectamente podrías tomar una. Eh, el consejo acá es que tú seas... En, en tu trabajo que te permita ser si por ahí te sientes restringido que tienes que actuar de cierta manera eh, que, que de alguna manera estás actuando como un papel en tu trabajo sé más auténtico comunícate más sí pero ojo, comunícate asertivamente, no te comuniques desde la exigencia o desde la desconfianza es muy importante. Y bueno, como consejo último, voy a sacar una carta para cáncer en estas dos semanas. Bueno, aparece la carta, acá la muestro, que se llama el instinto. Y el instinto habla. La frase de la carta dice, dentro de nosotros hay un guía. Eh, dice, tu instinto está perfectamente sincronizado. ¿Por qué lo dudas? Viajas de la mano de un guía. También, el instinto dice que es un momento muy propicio para actuar como protector o como, prote o como protegido. Eh, que también tienes que dejar entrar eh, la luz ¿sí? eh, recibir ayuda de tus ancestros o de tus ángeles ¿sí? eh, que de alguna manera te, te dejes eh, te dejes sentir tú, escucha tu instinto que te, qué te plantea y, y bueno las preguntas que te plantea esta carta son las siguientes cómo puedo dominar mi capacidad de llevarme de dejarme llevar y seguir adelante confío en mi yo interior entonces es eh, avanzar según tu instinto ¿vale? Bueno, esta ha sido la lectura general para la gente de cáncer para las próximas dos semanas. Espero que de alguna manera sea de utilidad. Eh, Coméntenme si les gusta. Eh, cualquier sugerencia es bienvenida. ¿Sí? Cuídense y que estén muy bien. Nos vemos.